Estando en la pantalla principal de Geniali, vamos a crear una imagen interactiva. Vamos a hacer clic en el signo más para cargar nuestra imagen, que la podemos cargar del equipo, con una dirección o con el buscador interno que tiene el programa. Vamos a cargarla desde nuestra computadora, por ejemplo. Aceptamos. Vamos a seleccionar toda la imagen que queremos que aparezca de fondo aceptamos Aparecen por defecto dos botones interactivos que podemos reemplazarlos o podemos eliminarlos. ¿Qué podemos agregar en nuestra imagen? Texto, imágenes, recursos, elementos interactivos. ¿Qué tenemos aquí? Botones, botones de texto, marcadores, redes sociales, números, letras, etcétera. Vamos a agregar un botón, por ejemplo, un ojito, sobre nuestra vaca. Podemos cambiar el color de ese botón, por ejemplo. Y le vamos a agregar la interactividad. Vamos a ir a etiqueta. Aquí podemos escribir, podemos insertar una imagen que la vamos a buscar en la computadora. Podemos trabajar sobre este texto, centrarlo, cambiarle el tamaño. Guardamos. Podemos previsualizar a ver cómo va quedando. Si nos acercamos al botón, se despliega la etiqueta con la imagen. Volvemos a editar. Vamos a agregar, por ejemplo, ahora el video, porque vamos a linkearlo con un video. Ahora voy a seleccionar ventana. Y puedo insertar un video. Voy a buscar ese el link de ese video. Lo copio. Pego el link. y lo insertamos guardamos vamos al ojito nos acercamos a ese botón y ahí se despliega el video podemos también por ejemplo agregar sonido en las vitas no nos dejan un sonido del equipo, pero sí podemos grabar. Podemos también, por ejemplo, agregar la página de un juego. Buscamos que hay más botones para agregar. En este caso voy a elegir una estrellita para vincularlo con ese juego. Voy a elegir enlace. que se abra en la misma pestaña o en una pestaña diferente, copio la dirección de ese juego y pego el enlace. Vamos a previsualizar. Bueno, ahí estaría el sonido. Y en la estrellita el link al juego. Cuando está terminado, tocamos el botón listo, lo publicamos, le ponemos un nombre, un título. Podemos agregar si queremos una descripción y lo podemos visualizar, compartir por mail, por WhatsApp y además también podemos incrustarlo en un blog. Tocando en el botón de Geniali nos vamos a nuestro panel donde tenemos todos nuestros archivos que podemos continuar editándolos haciendo clic en el lápiz.